nos encontramos desde el Cantón Buenafé, precisamente donde en estos momentos está el alcalde Eduardo Mendoza Palma, con quien vamos a hablar, pues sobre todas las novedades electorales que ya se aproximan. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la entrevista. Eh, en estos momentos electorales que estamos viviendo, eh, ya nos, to nos toca el tema de las primarias que tenemos fijada la fecha para el 3 de agosto en la ciudad de Babahoyo donde daremos a conocer ya nuestros candidatos, los 13 alcaldes, lógicamente van cuatro alcaldesas, juntas parroquiales, los compañeros concejales, y lógicamente la candidatura a la prefectura de Los Ríos. Le puedo adelantar que ya tenemos candidatos en Vinces, Alfonso Montalbán a la reelección, en Bava la abogada ya el Melo, en la capital de Los Ríos, el ingeniero Pablo Arias, él es actualmente concejal, un hombre solidario, honesto, trabajador. Como viceprefecta, la abogada Nirvana Torres, una excelente mujer, joven, madre, profesional, solidaria, y que haya sido reina de Los Ríos, reina de Babaoyo, conoce de agricultura, conoce el tema social, porque a ella le voy a encargar este tema tan importante que trabaje en la parte social. Eh, tenemos en Ventanas el actual alcalde Rafael Sánchez, en Quevedo, que esa era la sorpresa, eso había generado muchos rumores, tenemos a Alfons Teisidor, él irá en nuestra papeleta, en alianza con nuestro partido y el movimiento Pensando en Grande que ellos crearon, Buena Fe, el compañero Armando Manovanda, Aquí tenemos a la compañera ingeniera Sandra Nogales como concejal. Tenemos en Palenque, Tuto Álvarez, Mocache, la abogada La Bustamante. Y en el transcurso de hoy y mañana ya definiremos Valencia, Montalvo, que eso nos hace falta. Lo demás, eh, ya el 3 de agosto será el toque definitivo, como lo manda el Código de la Democracia hacer las primarias, de ahí lógicamente esos serán los candidatos, aunque hay un artículo que dice puede ser unos pequeños cambios, pero nosotros no, estamos en firme con nuestros candidatos, hasta la inscripción que es hasta el 20 de septiembre de este año. Alcalde, pero también hay una novedad que ha surgido en estos días, también o en estos momentos, y que la ciudadanía, al igual que muchos de nosotros, tenemos la duda, ¿por qué partido va a Alianza o Movimiento? Nosotros vamos en Centro Democrático, listas uno, vamos en alianza con varios partidos políticos, movimientos sociales, con todo el conglomerado social de la provincia de Los Ríos, porque nuestra candidatura nace de un conjunto de actores sociales, agricultores, artesanos, ama de casa, lógicamente los partidos políticos, gremio de choferes, ...y por eso tenemos un gran respaldo... ...yo estoy seguro que con el apoyo del pueblo de los ríos... ...vamos a ganar estos próximos comicios... ...tomando en cuenta que en el 2019 hubo un gran fraude... ...en contra de mi hermano Patricio Mendoza... ...y el pueblo se va a reivindicar esta vez... ...el 5 de febrero del año 2023. ¿Cómo se va a llamar la unidad pues ahora? Estamos en la unidad UNIR, Unidos por los Ríos ya estamos diagramando los logos, todos esos son requisitos de, que se exigen en el Código de la Democracia y todo esto ya estará listo en los próximos días para cumplir todo el cronograma legal que pide el Consejo Electoral. La gran pregunta es qué pasó con Avanza, usted era del partido, ¿qué pasó? Bueno, no pudimos llegar a acuerdos, ellos me han manifestado que ellos van a... Sacar candidatos para ciertas alcaldías, pero me van a apoyar a nivel de prefectura de Los Ríos. Eso me lo han manifestado y espero que se cumpla esa palabra. Okay, entonces el llamaba a la ciudadanía que conozca la nueva alianza, recordarles cuál es. Unir, unido por Los Ríos, lista uno. El primer casillero a la izquierda en la papeleta electoral, ahí estaremos. Y okay, el llamado para que en las próximas elecciones pues todo sea... Unidos, unir por los ríos, lista uno, aquí hay gente de trabajo, gente honesta, gente con experiencia en el manejo de lo público. Aquí estamos por todos ellos, por las amas de casa, por los agricultores, las madres, las personas con discapacidad, por todos. Queremos hacer un gran trabajo a favor de los riocenses y tenemos esa capacidad administrativa, moral, ética, para hacer ese trabajo por el bien de la provincia de Los Ríos. Ok, gracias. Para todos los seguidores del día, esa es la información y las novedades que se presentan ya en la etapa electoral también, invitarlos a que nos sigan a través de www.aldia.com.es.